Yo me llamo Alcura Ricardo. Y muy buenos días, mi nombre es Pere Benjamina. Nosotros llegamos hasta acá y estamos reclamando nuestra tierra. Acá en la gente hay cuatro tribus. Acá estamos de los hermanos Nivacle, Vichí, Toba, Compí. De los aborígenes que somos de Formosa, pero uno viene de Potrillo, otro viene de Juárez. Otro viene el Daniel Campo, otro viene el Subteniente Perín, otro viene en Colorado, otro viene el Lote 68, en Barrio Nancón. Nosotros venimos y nos queremos que la presidenta nos escucha para resolver ese problema que tenemos y queremos paz, libertad y felicidad para nuestros hogares y el único ¿no? que necesitamos que devuelva nuestra tierra que, que dijeron que estamos usurpador, pero no, es esa tierra es de nosotros. Porque todas las situaciones que hay en la provincia de Formosa están atropellando de las leguas de los aborígenes de este gobierno no, no salvo en contra, pero ¿por qué hacen esa manera? Sin embargo, cuando hay elecciones siempre utiliza de nuestro voto para estar ahí en la Casa de Gobierno. Necesitamos que nos escuchen la presidenta, que, que haga el favor y que esa tierra es de nosotros. No estamos robando nada, no estamos en contra de nadie, de, de los gobiernos. Pero necesitamos que ella resuelva nuestros problemas para, para que nosotros podemos volver donde estamos. Donde estamos viniendo. Tan lejos estamos viniendo reclamando y nuestros hijos, nuestros hijos no se van a la escuela porque están solos. No estamos ahí, ellos no están solos y no se puede ir en la escuela y nadie la ayude. Y, y nosotras estamos acá reclamando de nuestra tierra. Y, y nosotros estamos viniendo de Formosa, de la primavera Formosa. Pero resulta así, cuando habla la realidad, como si fuese que no te conoce.